Vamos a ver dónde cojones oh, man, Es que flipa tío, hasta con chupitos, macho Wow el pobre este se iba a poner ahora al sorbete, hasta o ahora. WTF, macho Hijo de puta, te jode. Cabronazo. Vamos ah, Hostia puta, pobrecito. Oh, shit, bro. <clears throat> No, coño! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Bien, de este. Nos hemos puesto un poco tildeaditos por ahí, pero bueno. No sé. No por qué. este tipo me ha reventado en el barrio Vamos, coño, vamos. Vale. Me no la ha muy fácil, tío. ¿Qué podrá? va ah, no.. noi sono <laughs> Este tío que está en blanquísimo, vamos a ver qué hacemos. Vamos a ver... Vamos, coño. Sí, señor, macho. Sí, señor. Sí, señor.